Buenas, buenos días ahí en México, buenas tardes aquí en, en España desde donde transmitimos en Santiago de Compostela, eh, Galicia, para todos vosotros. Bien, agradecer en primer lugar la invitación a participar en este quinto encuentro de la red eh, normalista a... a al Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas y a la propia Red Normalista de Historia con la que ya tengo una relación de otras veces que participé en vuestras actividades, por ejemplo el año pasado en el tercer encuentro en Ciudad de México, organizado por Gerardo Mora y Rosa Ortiz, donde intervine hablando sobre el concepto de historia inmediata. Bien, vamos a hablar de la nueva ciencia de la historia hoy. Primero, definir qué es ciencia desde un punto de vista general y desde un punto de vista más estricto, ¿no? más académico, si queréis. En el primer caso entendemos por, por ciencia todo saber o conocimiento eh, riguroso, realista, eh, no especulativo eh, sobre algo, en este caso la historia de la humanidad después, la, la ciencia ya en sentido estricto nace como ciencia moderna en el siglo XVII con Descartes eh, eh, y, y Newton eh, que fundamentan eh, el conocimiento de la naturaleza en la experimentación y el empirismo ¿no? bien, eh, en el siglo XIX ya con el positivismo se produce un fenómeno que nos afecta directamente y es la extensión de, de, del concepto de ciencia, de, de las ciencias puras, diríamos, a, en este caso, las ciencias sociales, donde se incluiría, se, se sigue incluyendo eh, la historia. Eh, claro, esta extensión a, a todas las disciplinas... Mmm, que pueden remitirse a una definición científica, recordar lo que decíamos al principio, eh, rigurosa, no especulativa, eh, realista, etcétera. Eh, es un fenómeno que, aparte de afectarnos a nosotros directamente, mantiene, obviamente, eh, la base de partida, es decir, eh, eh, la historia, la sociología, la antropología, la lingüística, etcétera, se, hacen, se, hacen, se reivindican eh, como ciencias eh, tomando como base la física mecanicista ¿no? eso es muy importante porque es un hilo mm, conductor del sistema científico que cuando se rompe producen problemas como ha pasado en el siglo XX y explicaremos un poco después ¿no? por lo tanto la, historia, perdón, la ciencia surge del estudio y la observación de la materia ¿no? podemos hasta cierto punto utilizar como sinónimos el, el término materia, el término naturaleza, el término físico en cualquier diccionario lo físico es lo, lo relativo a la, a, la, a la naturaleza y, y después estarían las disciplinas que se reivindican como ciencias y que no son naturales ¿no? donde nos inscribimos eh, nosotros eh, la historia y los historiadores este, este concepto de ciencia que, que viene de de, de de las ciencias de base de las ciencias básicas etcétera sufre una evolución a lo largo de la historia eh, eso deberíamos entenderlo nosotros como historiadores y no siempre es así porque da la impresión de que eso eh, se, se definió hace X años, ya un siglo o más, etcétera y, y permanece inalterable para nada es así como todo fenómeno físico pero también social o, o, o cultural pues está sujeto al vaivén de la, de la historia y, y en, ese, en ese proceso evolutivo del concepto de ciencia se produce un fenómeno Relativamente curioso, pero tampoco tan sorprendente, y es una un desfase o un decalage entre el centro y la periferia, entre las ciencias naturales, eh, es decir, la, las ciencias originales, y las ciencias sociales o humanas, que hoy, un siglo después de este fenómeno de la extensión de la ciencia al conjunto de. De, de las disciplinas, un conjunto amplio de disciplinas sociales y humanísticas, pues hoy, un siglo después, tenemos que decir con toda claridad que, que las ciencias eh, no naturales eh, siguen, seguimos en gran medida anclados al viejo positivismo. ¿no? Con alguna diferencia en el caso de la sociología, es muy evidente, es que la sociología tiene una historia. Habrá más referencias después, muy peculiar, que la distinguen el resto de las ciencias sociales. Porque la sociología ya en el siglo XX genera eh, el concepto de constructivismo, ¿no? eh, donde el, el papel del investigador juega un papel activo, mientras en el resto de las disciplinas, y desde luego en la historia, sigue jugando un papel eh, pasivo, tal como quedó definido a finales del siglo XIX. De manera que, que tenemos todavía, hoy, el problema de que eh, las ciencias menores, eh, eh, digamos, son como eh, copias deslucidas de, de, del original, que, que es la ciencia física, eh, siempre verde. Claro, el hecho de que la cien, las ciencias físicas, evolucionen con tanta facilidad y, y, y, y con tanta eficacia no es casual, es que se basan en, en, en dos tipos de prácticas ¿no? que nunca han abandonan, que nunca, cuya combinación nunca abandona y es por un lado la práctica de la investigación por otro la práctica de la teoría hasta el día de hoy nos sorprende no solo las investigaciones en el campo de las ciencias naturales, sino también las teorías muchas veces o casi siempre antecediendo a la propia práctica de, de investigación que nos iluminan a todos, no solamente a los que se mueven en el campo de las disciplinas físicas y naturales, o al menos debería de ser eh, así. Por lo tanto, pensemos, ¿cuál es, ha sido, cuál es, cuál debe ser el papel de la historia en el sistema ampliado de las, de las ciencias? Es decir, mejor dicho, dicho de otra manera, valga la triple redundancia, ¿qué ha pasado con la historia como ciencia conforme eh, se han sucedido las, las tendencias historiográficas más importantes en el siglo XIX con el positivismo tuvimos en la colaboración entre ciencia e historia la primera versión de la, de la historia eh, como ciencia ¿no? que nos vino de, de Alemania Digamos eh, que Alemania en aquel momento eh, eh, segunda mitad del siglo XIX era el centro académico cultural eh, del mundo ¿no? de ahí salieron eh, no solamente no solamente Ranke también Mars y otros muchos entonces ¿qué pasa? que le, que le debemos mucho al positivismo pero también pasados los años el positivismo se ha transformado en una dificultad para el avance de, de, de la historia. porque ¿Cuáles son los rasgos originales de la ciencia positivista de la historia? Pues son el empirismo, el mecanicismo y cierta creencia sostenida y, y, y muy resistente a, a, a la verdad absoluta. Es decir, pensamos que lo que hacemos es la verdad sin sin discusión, porque está basado en la imperia. En la, en la Todavía, hoy en día, pensamos así frente a la humildad de los físicos, los biólogos y los químicos y otros muchos que investigan en las ciencias eh, eh, básicas. ¿no? Por lo tanto, eh, tenemos eso como, como origen, que, con sus ventajas y sus desventajas, porque el trasvase que decíamos sucedió entre de, de, entre las ciencias puras y las ciencias sociales y las humanidades fue muy diferente en el caso de la historia que por ejemplo en el caso de la sociología el, el elemento promotor de, de la historia como disciplina científica de matriz positivista se dio, decía ya en Alemania por de la mano de Leopoldo von Ranke. ¿Y quién era von Ranke? Pues era un historiador bueno un ejemplo de, de historiador que trabaja con documentos, lo que no es poca cosa, a finales del siglo del siglo XIX, eh, cuando lo que predominaba pues es el romanticismo, la novela histórica y, y todo eso. Pero al mismo tiempo es una persona, era una persona muy conservadora muy antiliberal, anti y eso destaca, decía, por hacer la comparación con la sociología, con, con el resto de, de las ciencias sociales, por lo menos la sociología y las, y las, las disciplinas más próximas a la socio, a sociología, y es que esas disciplinas eh, fueron eh, transformadas en, en ciencias eh, a, a partir del fundador general del positivismo que era que fue Augusto Conte francés ilustrado socialista eh, utópico que fundó la sociología que más podemos decir le daba primacía a la sociología a la hora de estudiar la realidad en ese caso la realidad presente muy distinto de, del borranque de las grandes figuras de la de la historia y, y ese y ese tipo de, de, de, de, de, de influencia de, de la ciencia en, en, en la historia, que en aquel momento no, trataba de diferenciarse de, de la, de la ficción histórica, pues, pues ha traído sus consecuencias hasta hoy en día, diríamos eh, nosotros, porque si no estamos hemos denunciado ya en el, yo eh, en, el, en una conferencia retorno de la historia en el segundo congreso internacional de historia de debate en el año 1999 que es el retorno del positivista que se ha visto del positivismo en, en la disciplina de la historia a partir del declive de análisis del marxismo y, de, y, de, y del neopositivismo pues explica porque nuestros orígenes vienen de ahí, vienen de la lectura más conservadora del positivismo eh, decimo, decimonónico. En el fondo, eh, ha retornado eh, en el tránsito del siglo XX al siglo XXI el positivismo eh, historiográfico porque en cierta medida nunca se fue. Bien, hemos visto eh, la historia como ciencia, en el positivismo ahora hablemos de la historia como ciencia, eh, du, en el siglo XX, es decir, a caballo de la revolución historiográfica del siglo XX, protagonizado por la escuela de Anales, el marxismo historiográfico, el, el neopositivismo. El neo ¿no? eh, claro, todos estos, todas estas tres grandes corrientes que constituyeron el paradigma común de los historiadores del siglo XX, pues eh, en principio son antipositivistas, nacen de, un poco criticando a, a la escuela hegemónica entre los historiadores de, de, de aquel momento y además se generan en su mayor parte en Francia y, y no en Alemania porque ya en el siglo XX el centro académico, cultural del mundo occidental es eh, es, es francia que, que es el país del que de, donde nació pues la ilustración y, y, y que hizo una revolución como, como la francesa que desde luego alemania eh, nunca nunca llegó a tener ¿no? y otros y otros países por lo tanto claro la nueva historia nace eh, en francia y, y qué pasa eh, con esa crítica del positivismo, pues, pues que fue una crítica superficial, como ellos decían, de, de la historia positivista, que era una historia historizante, superficial, que, una crítica justa, que no que no explicaba, que no profundizaba los factores que mueven la historia, que no se sé preocupaba por, por, por la economía, por la sociedad, eh, eh, es, reducía el protagonismo del sujeto histórico a las, a las grandes figuras, toda esa crítica eh, eh, no solo fue correcta en su momento, eh, sino lo sigue siendo eh, hoy en día, pero eh, eh, eh, las nuevas historias también cometieron un gran fallo, ¿no? y es que no crearon una nueva epistemología de la historia que fuera más allá del positivismo fundacional, de, de nuestra disciplina como ciencia. De hecho, eh, el positivismo siguió ejerciendo su influencia, bien es cierto que en un segundo plano, para bien y para mal. Para bien porque el positivismo es, y el empirismo eh, aplicado a la historia, es, es donde hemos aprendido, es gracias al cual hemos aprendido a hacer historia con documentos y eso no es poca cosa. Pero para mal también, porque eh, digamos que, que, que fue un freno eh, enorme a algunas de las iniciativas de los nuevos historiadores eh, que, que pretendían reconciliar al historiador eh, con, el, con el siglo XX como por ejemplo y, y con otras disciplinas más, más reflexivas por ejemplo esto eh, el positivismo subyacente dificultó enormemente hasta hoy en día eh, que se le concediera la reflexión, la teoría, el papel que debe tener eh, en el trabajo eh, historiográfico eh, también fue un freno para, para que para que la, la historia que escribimos se comprometiera eh, eh, con el presente creo también eh, eh, ese ese positivismo eh, ese mito sobre la imparcialidad del historiador que no fue cuestionado debidamente eh, por los nuevos historiadores por lo que vengo diciendo aquí, es decir que no crearon una nueva epistemología de la historia que trascendiera el positivismo también fue muy difícil hacer historia que se decía total, global eh, eh, porque el positivismo eh, persistente eh, eh, que, que da origen eh, eh, a, la, a la fragmentación, pues continúa dificultando eso, porque en definitiva, si la historia teórica o la historia global o la historia com, comprometida no están las fuentes, pues no es eh, tarea del historiador, Lo que tarea del historiador, decían, es simplemente obtener datos de documentos y de archivos y ponerlos sobre el papel actuando como una especie de notario que no incide en, en, en el trabajo historiográfico que se está haciendo ¿no? lo cual no es cierto porque incidían no sólo por sus valores profesionales sino también por sus valores ideológicos etcétera de una manera más o menos consciente o más o menos inconsciente por lo tanto este es el problema de la nueva historia del siglo XX que no transciende desde el punto de vista de la teoría del conocimiento el positivismo porque ignoran el salto enorme, seguían reivindicando la historia como ciencia, pero ignoraban, ignoraron el salto enorme que, que supuso pasar de la física newtoniana a la física eh, subatómica y, cos, y cosmológica. ¿no? lo que tuvo sus consecuencias eh, para la ciencia en general ¿no? desde el punto de vista de, de definición y metodología, etcétera etcétera Así como ignoraron los cambios revolucionarios eh, que se dieron en la ciencia a lo largo de todo el siglo XX también ignoraron, eh, aún siendo más reciente eh, la obra de Thomas S. Kuhn eh, un físico reconvertido en historiador que se dedicaba a la historia y a la teoría eh, de la ciencia y que con sus eh, descubrimientos y reflexiones pero también con una base empírica re consiguió revolucionar eh, la historiografía y el concepto de, de, de ciencia pues esta ignorancia pues es un poco lo que lo que explica que cuando desaparecen los, los aspectos más positivos y más necesarios del marxismo y de anales, pues eh, vuelve a, a situarse en el primer plano, por lo menos en sectores más o menos amplios de la historiografía internacional, el, el, el positivismo, como si volviéramos eh, al, al siglo XIX. Eh, ¿no? eh, quiero decir con todo esto, que igual que hablamos de una vieja y nueva eh, eh, historia perdón ciencia eh, eh, en general eh, tendríamos que hablar de una vieja y nueva ciencia de la historia en particular para eso hay que reconectar con la nueva física y la historia de la ciencia como se hizo eh, a finales del siglo 19 y actualizar nuestro concepto y método de la historia como ciencia. Urge para tener un presente y un futuro en el siglo XXI. Esta colaboración entre historia y ciencia que hay que renovar, por lo menos en los sectores de, de las comunidades de historiadores que no lo han hecho todavía, que son, ma que son mayoría, eh, eh, pues debemos recordar que puede y debe ser tan útil, ya no digo tan necesario, que eso es obvio, para, para, para vivir el siglo en el que estamos, eh, no no, no, eh, no realidades pretéricas, ¿no? sino que también es, eh, eh, es importante eh, para eh, tener un futuro, ¿no? es decir, no solamente para, para no sentirnos marginados eh, cosa que algunos desearían en el sistema académico sino también en el mundo, de, de, incluso de, de, del interés público por la historia donde tenemos que competir pues con periodistas, novelistas y, y políticos, y etcétera ¿no? Y yo vengo un, un tiempo ya, pero un tiempo que ya son pues, tres décadas, ¿no? reivindicando este, este retorno a la colaboración con, la, con las ciencias de la, de la naturaleza, ¿no? porque eh, hablando de manera colectiva e histórica, nos ha ido bien. Es decir, la, la primera versión de la historia como ciencia surge de esa cola, colaboración eh, con los con los, con los físicos eh, y otras ciencias de la naturaleza que además reflexionan y nos suelen ofrecer eh, eh, reflexiones que, que, que nos hacen pensar sobre, pues, en positivo sobre el oficio de historiador. Es decir, si la historia nació eh, como, como la conocemos hoy en día en su colaboración con, con la ciencia de, del siglo XIX, pues, ¿qué decir? Pues el siglo XX ya pasó, pues para, en el siglo XXI urge realmente actualizar el concepto y el método de la historia como ciencia, insisto, para jugar un papel que no debería perderse en el conjunto, por parte de la historia profesional, en el conjunto de las ciencias sociales y las humanidades. Por lo tanto ahora nos vamos a centrar en el tema, en la parte más, y, y, creo yo, importante de, de, de, de, esta, de esta conferencia, es decir, vamos a hablar, ya hemos hablado, voy a resumir un poco del pasado de, de, de los aportes de la ciencia a la historia y vamos a ver el presente y el futuro, y en ese presente y el futuro es donde quiero ahora prestar atención. resumo, en el siglo XIX, eh, eh, la ciencia nos aporta el empirismo, el objetivismo, el trabajar con fuentes, eh, con archivos eh, y no inventarse eh, eh, la historia eh, y eso pues, no solo fue fundamental para eh, la, la historia positivista sino también para la historia de, de la escuela de análisis del marxismo, de la historia cuantitativa, del neopositivismo y otras cosas. Además, en, en la relación con el positivismo eh, eh, eh, hemos extraído unas metáforas mecanicistas que ahora citaré las tres más importantes y recordaréis lo útil que han sido. Yo creo que han quedado un poco atrás, pero, pero en su momento fueron muy útiles. Y también, claro, naturalmente, como son mecanicistas, pues con unos límites evidentes que hoy ya es, es, es obvio, hay que, hay que superar. Una es la cosificación del objeto del historiador por parte de, del positivismo. Bueno, permitió distanciarse eh, y hacer una historia, eh, diríamos, objetivista, etcétera aunque tuvo como negativo pues eso, la cosificación de nuestro objeto que intentó, Marblo eh, superar eh, sin cambiar, insisto eh, la base epistemológica positivista de nuestra disciplina, cuando hablaba que la historia es la ciencia de los hombres, etc., en plural, en sujeto colectivo, y que no se redujera, por favor, venían a decir los historiadores danales y más todavía, marxistas y otros, eh, eh, que, que no podemos reducir a las, a, la, a las grandes figuras de la historia el protagonismo, los cambios... Eh, el devenir de, de, de, de, del, univer, de, del universo humano. Por lo tanto, la primera metáfora, la cosificación mecanicista del objeto de nuestra disciplina. La segunda, que os resultará también familiar y que fue promovida sobre todo por el marxismo, pues la base y la superestructura, otra vez una metáfora mecánica, fue muy última, muy útil porque sirvió para reivindicar la importancia de la base económica en la explicación de los hechos históricos. Y pues en tercer lugar, también os resultará muy familiar, eh, otra, otra metáfora mecánica, eh, donde eh, los diferentes niveles de la realidad eh, se, se representaban como como la planta baja, la primera, la segunda, la cuarta de un edificio construido o en construcción, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿qué utilidad tuvo? Pues que se aparecía como tan, tan importante como la política para, para estudiar y explicar los hechos históricos, pues aparecía pues el medio natural, la economía, la sociedad la cultura, las mentalidades, en fin, fue muy útil. Por lo tanto, las, me las eh, metáforas mecanicistas fueron útiles, pero pronto se vieron sobrepasadas, aunque para algunos, como no han cambiado su concepto positivista eh, de la historia, todavía eh, piensan que es la única manera de, de representar, eh, lo que es ese, ese pasado que queremos eh, eh, reconstruir eh, y el papel del historiador en ese, eh, en, ese, en ese proceso. Y ahora vamos al siglo XX y al siglo XXI, donde mmm, la, la ciencia cambia de piel, es decir, ahora lo que cuenta en el trabajo científico sin abandonar el objetivismo es el subjetivismo el relativismo y la complejidad. ¿no? Eh, y ahí aparecen ya las metáforas dialécticas, que, que, que, que son mucho más útiles para, para eh, estudiar eh, la historia entendida como el cambio, ¿no? es decir, mucho más útiles. Eh, entonces son metáforas que relacionan al observador, eh, según la terminología eh, física, pero nosotros diríamos pues, el investigador, el historiador con su objeto y con el tiempo. ¿no? Entonces, eh, aquí ya tenemos una influencia en la manera de, de redefinir la, la historia como ciencia de por lo menos tres teorías importantes que surgen de, de las ciencias básicas. Una es la teoría cuántica, otra es la teoría de la relatividad y la tercera la teoría de los paradigmas eh, eh, las dos primeras de principio del siglo XX es que llevamos un, un retraso de un, de un siglo en, en ponernos al día sobre sobre la historia como ciencia siguiendo los criterios naturalmente de las ciencias originales que son la física y, y las ciencias eh, naturales bueno la teoría cuántica eh, digamos que para lo que nosotros interesa el autor principal es Eisenberg, ¿no? eh, obviamente eh, alemán, eh, que decía, estudiando las partículas subatómicas, que, que, eh, que el observador condiciona eh, eh, su objeto de, de investigación de tal manera que no se puede descubrir el estado de una partícula sin tener, en sin sin tener en cuenta la intrusión del propio observador, diríamos del propio investigador. Muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera sucede igual cuando, cuando investigamos como, como historiadores o como sociólogos. Intervenimos en el, en el resultado final, no, no existe. Una, esa ciencia positivista era puro idealismo ¿no? de reproducir una realidad como si nosotros no existiéramos cuando nosotros somos los que intentamos representar esa realidad es así es un poco paradójico pero de ahí viene todos estos problemas de tipo epistemológico a los que estamos haciendo referencia claro el, el papel del observador tan importante que eh, que condiciona eh, la percepción de, del objeto, eh, hay que mm, completarlo con las críticas que Einstein y Bohr hicieron al propio Eisenberg, que, que decían que en cualquier caso no olvidar que, que la realidad existe al margen del observador, es decir, que por mucho que el observador incida. En, en, en, en, en, en la realidad que quiere investigar esa realidad que quiere investigar existe independientemente de él otra cosa es que a la hora de, de decir qué es lo que de decidir qué es lo que descubrimos tenemos que obviamente tener en cuenta cómo incide el propio investigador por lo tanto este planteamiento relativista, sobre la relación del investigador y su objeto, completando a Eisenberg con el realismo de Einstein y de Born, pues tenemos que atenernos. El propio Eisenberg sugirió, y es poco conocido esto, esto de lo que hemos hablado al principio, es decir, que había que extender en este caso su descubrimiento epistemológico a otras disciplinas y además no hacía diferencias entre las ciencias y las eh, humanidades. ¿no? Por lo tanto, es sumamente interesante. La teoría cuántica, igual que la teoría de la relatividad, están vivas hoy en día, se están enriqueciendo eh, tremendamente y descubriendo... Eh, eh, nuevos detalles, nuevos aspectos que igual que sucede se está sucediendo con la teoría de la relatividad ¿no? y vamos a, la, a esto a la teoría de Einstein lo primero que hay que decir es que aunque su atención estaba concentrada en la historia del universo en la cosmología, etc Einstein entendía la realidad como un todo eh, no solo como un todo universal, sino también incluyendo en, eh, incluyendo en ese en ese en, en, en lo cosmológico pues el, el, el nivel terrestre y el nivel subatómico o sea, esos tres aspectos de una realidad eh, que no se pueden, eh, es, se pueden y se hace analizar empíricamente, etcétera, pero a la hora de teorizar hay que tener en cuenta que, que lo terrestre, lo subatómico y, y lo cosmológico forman parte de, de, de un todo que es, que es la realidad física en la que se mueve la, la humanidad y los, cuerpos, y los cuerpos terrestres esto es muy importante dejarlo claro eh, hay dos cosas de la teoría de relatividad que nos interesan que son, que, que son de, de interés para para el historiador, atento a lo que pasa en, la, en las ciencias eh, naturales. Una es el concepto de Einstein de espacio-tiempo, es decir, no concibía en cualquiera de los planos de la realidad eh, la, eh, la diferenciación entre el espacio y el tiempo, eso es sumamente útil, en parte se corresponde con nuestras experiencias de investigación más avanzadas, ¿no? Y confirma eso, eso que venimos diciendo algunos de la importancia de estudiar la acción humana sobre el medio natural. Porque además, como sabemos, esa acción humana, con más aspecto negativo de los que estaríamos dispuestos a aceptar, por lo menos algunos, eh, pues incide eh, de rebote eh, en la propia historia eh, puramente humana. En un texto al que haré referencia a, al final sobre el nuevo concepto de la historia como, como ciencia, insistimos en ampliar aquella definición que nos legó eh, los, los, legaron los primeros anales eh, Marlowe que decía que la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo, hay que añadir y en el espacio, eso es sumamente importante y un poco viene, va en la misma línea eh, que, que, que años antes, décadas antes, eh, planteó Einstein cuando hablaba de que no se puede hablar del espacio y del tiempo como cosas distintas, sino como algo eh, que se mueve eh, eh, a, a la vez de una manera sincrónica ¿no? otra otro, otro metáfora a las, que era, a las que son muy aficionados los mejores físicos teóricos es cuando Einstein decía que eh, hablaba de dos sucesos o hechos ¿no? Evidentemente está pensando en hechos físicos, pero es ampliable a los hechos sociales. ¿Según qué observador pueden ser representados o percibidos como distintos o como simultáneos? No? Es decir, tal es la incidencia y, y, y del, del historiador sobre... Perdón, del investigador sobre, sobre, su propio, sobre su propio objeto bueno, eso también lo hemos vivido eh, nosotros, justamente todos los estudios de la memoria pues indican esto que eh, la, que, que, que, que, aparece, que, que siguen apareciendo como simultáneos hechos que, que todos sabemos que cronológicamente eh, se están muy distanciados en el tiempo en el tiempo absoluto del cual, como veis aquí, pues, eh, del, del cual tiempo, el tiempo absoluto, como aquí, vamos a hablar muy poco solamente para recordar um, que, que, que, que, que eso ha quedado atrás, o ya sabemos que el tiempo es, es relativo. Bien, eh, por lo tanto, de alguna manera, trabajando en el plano eh, cosmológico, eh, principalmente Einstein, confirma el subjetivismo que ya había descubierto en el plano subatómico Eisenberg ambos consideran al tiempo absoluto de Newton algo separado, es decir, una, un concepto muy, muy limitado de, de la realidad en este caso de la realidad temporal, cosa que para nosotros tiene mucha importancia porque cuando hablamos de tiempo, hablamos de historia. Porque lo que nadie puede cuestionar es que la historia es la ciencia del tiempo, del devenir, del devenir, del cambio. Por lo tanto, en ese sentido, son muy importantes todas esas reflexiones, porque como, como pasó ya con, hace mucho tiempo con el positivismo, pues nos puede ayudar mucho a percibir cuál es el trabajo historiográfico hoy en día, en el siglo XXI, confirmando cosas que hemos estado diciendo los que seguís mis trabajos y los de Historia de Bata, lo sabéis que es la dependencia de, de la historia de, de, de, del historiador, ese secreto más guardado más que, el secreto más guardado celosamente en nuestra disciplina que, que es que el historiador hace la historia cuando definimos la historia la definimos una ciencia con sujeto eh, cognoscente y de esa manera nos colocamos eh, pues a la altura de, de, de, de todos los descubrimientos epistemológicos que ha venido haciendo la, la, la, la, las ciencias físicas y, y, y la historia de, de la ciencia a lo largo del siglo XX. Y en tercer lugar, teoría cuántica, teoría de la relatividad, y que hablar de la teoría de los, de los paradigmas. ¿no? Ahí es, eso es lo más, digamos, sangrante, diría yo, ¿no? y es que se, se haya dejado de lado eh, la, la ciencia post-positivista que reside, en, que está en la obra de Thomas S. Kuhn. Eh, a, lo, a lo que he hecho referencia antes, conocido sobre todo a partir de la estructura de las revoluciones científicas en 1960-62. Bueno, decir dos cosas nada más porque ya estamos terminando. Eh, una, que en el campo de la metodología y la epistemología, las contribuciones de Kuhn eh, van en el sentido fijaros vosotros si es revolucionario o no de decir o de o demostrar de que la comunidad de especialistas, es decir, la comunidad de historiadores en nuestro en nuestro caso decide la verdad sobre un hecho determinado o un proceso eh, determinado apoyándose en la empiria eh, todo lo contrario que decía el positivismo que la verdad surge de la extracción de datos puramente de, meramente de, de las fuentes históricas que a su vez pues son precipitados del pasado, en fin, eh, que es el que tenemos, sobre eso tenemos que trabajar, pero conocer también sus, sus, sus límites. Por lo tanto la comunidad de historiadores decide lo que es verdad histórica, y, eh, por encima de lo que deciden las, las, los resultados de las investigaciones científicas que muchas veces son revolucionarios y la y la comunidad de historiadores no lo afecta. y eso pasa en nuestro campo académico y, y en todos los campos científicos ¿no? los nuevos paradigmas pues eh, tienen que chocar con una enorme resistencia por mucho que demuestren con datos empíricos que están diciendo unas verdades nuevas pero, pero ina, ina, inapelables por lo tanto quien decide la verdad es es el sujeto colectivo eh, de, de, de, los, de los historiadores. Y, y otra cosa ya eh, son los, los avances tremendos que se vieron eh, en historiografía. Es decir, la posibilidad de no hacer solo una historiografía que sea de autor u obra, incluso de corrientes eh, historiográficas, sino, sino que sea de paradigmas, eh, una historiografía de paradigmas eh, donde se le dé especial a la importancia al cambio de paradigma siendo los paradigmas aquello que, que comparten una comunidad de, de, de, de historiadores bien sobre eso qué os voy a decir los que nos habéis seguido a lo largo de todas estas décadas de historia de debate eh, ya sabéis es lo que hemos hecho en historia de debate es el mejor ejemplo cómo una historiografía de paradigma puede servir para datar en este caso nuestra profesión al cambio de siglo, del siglo XX al siglo XXI. Llevamos haciéndolo pues desde el año 1993, que fue el primer Congreso Internacional de Historia de Debate. Bueno, si queréis más información sobre la nueva ciencia de, de la historia, eh, pues sea por un lado el nuevo paradigma historiográfico, sea por el otro el nuevo paradigma educativo de la historia, pues hay algunos materiales que, que, que os propongo. En primer lugar, el manifiesto historiográfico de historia de arte del año 2001, que lo puedes encontrar en la web, está publicado en muchos, en muchos sitios. Y, y por otro lado, ya hice referencia a ello, mi conferencia en Quito es eh, por un, un nuevo concepto de la historia como ciencia del año. 2005. En el punto primero del manifiesto historiográfico de historia de debate, obviamente definimos, actualizando el viejo concepto de la historia como ciencia, definimos la, la, la historia como una ciencia con doble sujeto, social y cognoscente. ¿no? Es decir, estamos hablando de la historia como un conocimiento científico basado en la interacción continua entre el historiador y su objeto es decir de otro modo más o menos cambiando algunas palabras la historia es objetiva y subjetiva al mismo tiempo sobre algo más próximo para vosotros normalistas naturalmente mayor interés eh, directo eh, es eh, mi trabajo sobre el nuevo paradigma educativo de la historia el texto también lo encontráis publicado buscando en google en muchos sitios y, y, y además con posterioridad al texto proponiendo un nuevo paradigma educativo de la historia hay una conferencia mía organizada también por Gerardo Mora y Rosa Ortiz en el año 2011 en la Escuela Normal Superior de, de la Ciudad de México eh, eh, que está en YouTube, ya digo, eh, y que se eh, tiene por título La didáctica de la historia, valores o competencias. Por lo tanto, proponemos como eje del nuevo paradigma educativo de la historia eh, tres cosas a la vez. Una, el papel activo del alumno, el aprender a aprender, del, del viejo constructivismo que sigue siendo Útil. Añadiendo el papel activo del profesor como transmisor de contenidos y de valores que niega la educación neoliberal en competencia. Y en tercer lugar, concluir que la educación de valores tiene que estar por encima de la educación en competencias. Y esta última, además redirigirla hacia la creación enseñar a habilidades historiográficas en los alumnos desde la escuela primaria y secundaria trabajando eh, con fuentes eso sería digamos eh, la, la, el trasvase en positivo que podríamos hacer de la moda de las eh, competencias siempre por, por debajo de de, de, de la educación en valores que son los que justifican la, nuestra profesión, tanto como investigadores de la historia como, como profesores de historia. Bueno, nada más, amigas, amigos, colegas, somos historia, viva Zacatecas, viva México. Oye, Josafa, tienes que perdonar, pero como yo no te, no te oigo, a pesar de que te escuche, no te oigo porque no tengo sonido, eh, para responder a las preguntas me atengo al chat. ¿Puede ser? ¿Te parece bien? Eh, entonces, aquí voy a empezar... Voy a empezar eh, primero. Doctor, ¿qué es más importante, desarrollar valores o competencias en el estudio de la historia? Yo creo que las dos cosas, eh, pero en el orden que lo has dicho. Primero los valores, saber cuál es eh, el sentido social eh, y cultural de nuestro trabajo eh, y, y qué valores queremos transmitir a los alumnos. Y después eh, las, la, las competencias para entender la historia, donde yo... Eh, quería revalorizar el uso de fuentes, que no es una cosa imposible, porque incluso en la enseñanza primaria y secundaria, pues hay, eh, se pueden hacer entrevistas orales, se pueden eh, utilizar en las hemerotecas, hay muchas maneras, para que el alumno aprenda no solamente qué fue la historia, sino cómo se hace la historia por sus propios medios y naturalmente en clases donde cuente eh, lo colectivo. ¿no? Bueno, sí, estoy intentando aquí en el chat ver ¿Qué, qué, es, qué es lo que hay. ¿Cómo se construye el autor colectivo de la nueva historia? ¿Qué les diría a los docentes que tienen la misión de acercar a los estudiantes a la historia? Bueno, el autor colectivo de, de la nueva historia, pues sabéis que la historia tiene un doble sentido, la historia que, que vivimos y la historia que escribimos. ¿no? Entonces el autor colectivo de la nueva historia como la, la acción del sujeto histórico, pues, pues como profesores es evidente ¿no? crear una conciencia eh, ciudadana basada en valores universales para que nuestros alumnos puedan cambiar la historia en un sentido eh, mejor porque otra cosa una cosa es que la idea de progreso pues tuviera sus más y sus menos en el siglo XX otra cosa muy distinta es que no podemos renunciar a la idea, a la idea de progreso entre otras cosas porque las sociedades... Eh, no, no renuncian en definitiva a la felicidad y a vivir mejor, entonces como profesoros tenemos que prepararlo para ese necesario eh, cambio eh, histórica y los docentes cómo acercar los estudiantes a la historia yo pues para que se sientan partícipes de, de la historia ya lo dije es decir eh, y así como pueden analizar cosas que estén sucediendo a, a, a, a, su, a su alrededor Puede analizar cosas que, que hayan sucedido en otra época, no solo utilizando un manual de historia o trabajo de los historiadores, sino también con datos históricos que están expuestos, sea oralmente, sea por escrito, de una manera accesible a cualquiera. Porque uno puede leer en una clase, yo qué sé, unas declaraciones o, o, o o un documento y, y se puede promover una discusión sobre que pudo ser, yo que sé, eh, 1910 para, para la historia eh, de México, si queréis una, una historia más reciente, lo que llamamos historia inmediata, pues la, la, la masacre de Ayot Ayotinaza. Bueno, Creo que ya he contestado. Podía ampliar lo relativo a los paradigmas, sí. Vamos a ver, yo es que claro, en el tiempo que tenía, procuré atenerme, no pasarme de, de, de una hora, no puedo hablar de todo y soy consciente de que eh, hablo, si hablo de paradigmas, pues eso me, me daría para una conferencia, ¿no? Y de hecho algunas he dado hablando de, de paradigmas. Eh, eh, vamos a ver, lo que pensamos. Que une a, a los científicos, en este caso a, a los historiadores, antes creíamos que eran, pues son las ideas, el trabajar experimentalmente, etcétera, pero Kuhn descubre que en realidad hay un, un conjunto de creencias, eh, eh, la mayor parte de origen empírico y otras no. Eh, donde ahí cuentan desde creencias de tipo profesional a creencias de tipo social o religioso que cuentan y que decide la verdad, en nuestro caso la verdad, la verdad de la historia entonces la, el, la paradigma, la definición, que no está en los diccionarios porque eh, literalmente paradigma es ejemplo, modelo de algo ¿no? pero eh, el, el concepto eh, digamos en historia de la ciencia de paradigma es el conjunto eh, de, de valores que comparte una comunidad de especialistas y si se trabaja sobre eso, pues ahí entran las tendencias naturalmente, por ejemplo, en el siglo XX hablamos de un paradigma común de los historiadores del siglo pasado porque se compartían una serie de paradigmas, ¿no? es decir, la importancia de, de la, de la de la economía, en fin, una historia donde se le dé especial atención al sujeto colectivo, etcétera, etcétera. Entonces, el estudio de esas creencias es lo que determina el estado de una, de una disciplina, y digo a propósito creencia porque es el término que utilizaba Kuhn, Insisto que era un, un, un investigador y un teórico de la ciencia que positivista es decir, que, que no, pens, no pensaba digamos, eh, que, que, que la ciencia eh, nos, nos, venía, nos revelaba como las, tabla, como las tablas de Moisés se revelaba a nosotros a través de, de los documentos, sino que los documentos los, los atesorábamos nosotros, los leíamos nosotros, los interpretábamos nosotros, es decir, que la historia la hacíamos nosotros con determinados paradigmas en la cabeza, que pueden ser elementos de metodología, de historiografía, de teoría y otros de sentido común, etcétera, que son los que los que definen el estado de una disciplina en, en, un, en, un, momento, en un momento dado. ¿no? El cambio de paradigmas es decisivo porque es el tránsito de, de una serie de, de, de creencias en una comunidad científica a otra muy distinta, como fue el que se dio en la fundación de nuestra disciplina cuando se pasa de, de la afición a, a la historia positivista o como es el que se dio pues, en el siglo XX gracias al empuje de la escuela de Anales, del marxismo y del neopositivismo. Hoy estamos por un nuevo paradigma historiográfico en el cual el punto número uno es cambiar el concepto de nuestra disciplina, que pasaría a ser eso, una ciencia con doble sujeto, social y cognoscente. Bueno, estoy yendo hacia arriba y creo que ya no hay más, más, más preguntas. Todos son saludos, felicitaciones, que, que, que se agradecen a todos de, de una vez, pero voy ahora de nuevo hasta el final y, y, y sigo con las preguntas. ¿En qué ponemos énfasis a, para enseñar metodología de la historia a estudiantes para docentes que no son especialistas? En, en la investigación eh, histórica. Hombre, en el uso crítico de las fuentes en primer lugar, porque cuando criticamos al positivismo, al mismo tiempo insistimos que el descubrimiento de hacer la historia con documentos y con fuentes es irreversible y que ha sido adoptado hasta hoy también por nosotros mismos por todas las corrientes historiográficas y ha atravesado todas las renovaciones historiográficas en el presente eh, y en el futuro. Y, el, y en segundo lugar, además de las fuentes, el papel decisivo del, del, del, que es, del historiador que escribe, etcétera, para que de esa manera el estudiante relativice la historia que se le enseña. Se ha dicho, es un lugar común, pero pero tiene mucho de verdad y es muy repetido, que cada generación cambia la historia. Es que eh, la historia es la ciencia del cambio y analizando la historia el estudiante debe aprender que ellos también y su generación pueden y deben cambiar la historia para que no sean quirose, pues así como nosotros estamos criticando pues, el sistema en un marco epistemológico antiguo, tampoco se, se anquilosen en un marco político o socioeconómico eh, antiguo. Es, en este caso, claro, eh, estamos hablando eh, con, con temas mucho más importantes que, que los que nos referimos. A cuando hablamos de metodología y epistemología de la historia que es la gente y su felicidad ¿no? eh, digamos que es una obligación moral por eso yo hablo de hacer una historiografía de valores ayudar en, en, con la enseñanza de la historia y con la investigación de la historia a que la gente entienda críticamente el mundo en el que vivimos eh, sabiendo de dónde viene y tenga con esa con ese Conocimiento sobre la evolución del tiempo tenga capacidad para conseguir y ayudar a conseguir a otros un mundo mejor de manera que la idea del progreso se pueda materializar de alguna forma. Bueno, la historia que escriben los historiadores es la misma historia que los profesores de educación básica imparten, yo creo que no, ¿eh? es decir, yo recuerdo a un colega eh, italiano que en uno de los congresos de historia de debate proponía una, un renovar la alianza entre la historiografía y la enseñanza de la historia, yo creo que no y, y, y mis, mi colaboración con la red normalista de historia persigue esto, es decir, poner, digamos, nuestros últimos descubrimientos sobre eh, la manera de eh, escribir la historia, para que el que enseña la historia pues tenga más elementos porque ahí es donde en la enseñanza de la historia digamos, nos jugamos eh, lo más importante que son el futuro de, nuestra, eh, eh, de nuestras sociedades a través de los maestros que tan, juegan un papel tan importante en todos los países del mundo en la historia inmediata ¿no? pero más en México todavía donde eh, sois más de un millón, me decían en una ocasión Gerardo, Gerardo Mora, donde eh, podría decirse que, que ese papel de los maestros, eh, eh, con sus alumnos, etcétera, tan clave, tan importante, eh, desde el punto de vista social y político, puede llegar a extremos, como en el Perú, con el maestro Castillo elegido democráticamente eh, para presidente de un gobierno que pretende mm, cambiar la historia. considera que pueden escribir historia los estudiantes normalistas, yo decía que, tienen, que tenéis que acostumbrarlos a trabajar con eh, eh, con fuentes y que ellos a su vez cuando sean maestros eh, ayuden a los alumnos a trabajar con con fuentes y escribir la historia uno de los fenómenos nuevos que estamos detectando es que eh, el, el término de historiador se está ampliando tremendamente en parte porque en las universidades no hay más puestos para los doctores en historia que estamos generando en las universidades eh, y, y, y muchos, aún siendo incluso doctores, pues investigan por su cuenta, profesores de enseñanza secundaria también investigan la historia. Es decir, eh, hay muchos una gran ampliación de la comunidad internacional de historiadores y eso es un fenómeno que se está dando en todos los países, que refleja el interés por la historia. Y debemos acostumbrarnos a que el historiador no tiene el monopolio sobre la escritura de la historia, quiero decir, el historiador académico. Eh, eh, también se hace historia desde, desde los colegios, desde los liceos, eh, desde los museos, desde la biblioteca, eh, desde los archivos y también desde los movimientos de recuperación de la, de la memoria histórica donde los descendientes de, de, de las víctimas de la historia pues quieren eh, prestar su colaboración para eh, reconstruir ese pasado eh, que ha sido atroz para una parte de la humanidad. Por lo tanto, sí, todos la historia es de todos y todos deberíamos contribuir a hacer historia en, en mayor o menor eh, medida. Veo, veo que Josafat eh, aparece de nuevo aquí me da la impresión eh, me da la impresión de que ha llegado el momento de, de cortar esto yo dime así que sí entiendo bien bueno pues aquí, aquí quedamos un gusto eh, estar con vosotros otra vez y mucho ánimo y, y que la red normalista de historia pues tenga un futuro esplendoroso y ayude a México a tener un futuro esplendoroso.